¿Puede ser como un ejercicio antidemocrático democrático. Dependiendo de cómo entendamos la democracia. La democracia, al final de cuentas, creo yo, que es la negociación de los intereses situados dentro de los grupos. El punto es hacer que los intereses puedan ser susceptibles de negociarse en condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades reales. O sea, eso no quiere decir negar que existen intereses, sino hacerlos explícitos y evidenciar el potencial y el poder que cada sujeto con sus intereses tiene dentro de la negociación que formaría parte del mismo proceso de transparencia y de buena fe ¿no? o sea, me interesa por qué construir un tren Maya yo podría hacer esa pregunta ¿no? va a ser sustentable porque no se va a tomar un aire pero cuando se va a tomar no se 5 millones de turistas más que son los que están planeados para llevar al año de alguna manera van a impactar el medio ambiente, tal vez los árboles no pero está el agua contaminación bueno, Coca-Cola ya está sí. más metida sí. en la zona Ese es un tema también sí. porque en la negociación las empresas a veces ofertan beneficios ocultando los daños a largo plazo esta Coca-Cola en esta comunidad de Chiapas que se me olvidó el nombre, también me parece que se llama Llega y dice: Si cobras el agua, yo voy a hacer cosas que el Estado no ha hecho. Te voy a dar una escuela, canchas de fútbol, tienda, Coca-Cola, precio preferencial. Bueno, la Coca-Cola recibe una zana. Pero las otras tres cosas sí pasaron, ¿no? Entonces la comunidad dice: Pues sí, eso nadie me lo ha dado. El Estado no me lo ha dado. ¿Pero están actuando de buena fe? No, no. ¿Por qué no? Porque no están imputando la información. Digo, fue una buena onda. Es una empresa verde, socialmente responsable, se ¿Sí? lo ¿Sí? árbol... Estoy pues, jugando, ¿no? ¿Dónde pues, pues lo que se dice que lo que haces no plan con maña. Plan con maña, esa frase me encanta, ¿no? Yo no lo podría haber dicho mejor. Uh -huh. Se está ocultando información relevante al daño ambiental ambiente al que se está generando. Si pensamos, y quiero utilizar el caso del 3 mayo, porque es algo que creo que está en negociación y construcción, no tenemos claro, la información no es clara respecto a los impactos reales, tal vez no de la construcción, sino del uso mismo del, del tren y de los proyectos asociados a la realización del tren. Pero yo voy a ir incluso a cosas que pueden ser más sensibles, o más no más sensibles, más evidentes, más, más bajas. ¿Cuántos trenes existen en México de pasajeros? Dos, ¿no? Chihuahua y este... Donde uno gana o sea, a... Es que lo mejor no se acuerda cómo vaya, porque como lo gana uno en el camino. Es el que va de Guadalajara a Tequila, ¿no? O sea, tren en México está pensando en sentido turístico. Ahí digamos que la información ha sido clara. Pero yo me pregunto, el impacto benéfico con el cual se quiere vender el tren, que es el de la inversión y el desarrollo social se enfatiza en el turismo. También va a haber un beneficio en el uso del transporte. Porque si no va a ser, este precio es bellísimo, creo, ahora voy a hacer la, la agencia de turismo, carísimo, va a ser impresionante. no se va a subir al tren, ¿no? Se supone que les daban una tarjeta, en la que tenían un precio preferencial ahora ya no las dan, entonces quien la tiene, pues como la tarjeta permanente para, para conducir, o sea, si la tuviste, pues ya resististe, si no, pues de modo, tienes que pagar tu cuota regular pero ¿qué va a pasar? o sea, la comunidad va a tener un impacto realmente positivo va a poder usarlo, beneficiarse de manera directa, porque el turismo es algo asociado entonces la trampa es que el proyecto en sí no está generando un beneficio directo una bueno, claro está generando un Beneficio directo, estar apostando al beneficio indirecto. Y también habría que pensarse si las comunidades quieren ese turismo. ¿No? En alguna comunidad alguien me decía, pues está muy bien, está muy bonito, acá lo los turistas y pues ahora vendemos a y todo. Y estábamos ahí platicando y al otro día voy a visitar a esta persona y me dice, hijo, es que hubo un derrumbe en la carretera y los turistas no llegaron. Dice, si lo más triste a mí no se me a olvidar jamás, porque decían, si es dejamos de producir bienes, o sea, dejamos de sembrar o ofertar servicios. Y los servicios están a voluntad de otras cosas. Yo un mexicano no va a Cancún, ¿no? Es carísimo. O sea, eso no es pensado para los mexicanos, para europeos, para... O sea, si sí, uno puede ir haciendo el cochinito, lo que sea, tampoco quiero ver ahí una distinción racista, si me estoy como enfatizando a nada más... Las implicaciones económicas y la pregunta es: si ¿sí está pensando en eso, pero qué? ¿cuál es la relación que va a atravesar ese desarrollo? ¿Es una relación de igualdad o de subordinación? Porque son relaciones asociadas y que deberían estar claramente consideradas a la hora de información para tomar una decisión respecto a estos proyectos. ¿no? ¿La comunidad quiere eso o no? Porque el beneficio es evidente. Y sí, ahí a mí en algo, se si estoy diciendo una barbaridad, pero les explico por qué digo que el beneficio sí es evidente. Porque el proyecto nacional de desarrollo desde hace mucho tiempo es hacer de México el primer destino turístico del mundo. ¿El tema va a contribuir a eso? Sí. Va a generar beneficios en términos económicos, sí, inversión pública, privada, ganancia, hoteles. ¿Eso va a ser en pro o en beneficio de las comunidades? híjole, así ya no estoy seguro ¿no? seguro se van a quedar con algo, ¿Con algo? ¿Pues las corpinas, los sanarios es equiparable, permite esa relación? ¿O esa relación es evidente para tomar una decisión porque si pensamos en casos como este tal vez podremos extrapolar lo que significa la consulta a otros casos ¿no? aquí lo dejaba pendiente estaba intentando como construir el ejemplo si lo cumplimos con un requisito administrativo, es una consulta a mano alzada, una consulta un domingo, en un mercado, es un levantamiento de opinión, una encuesta, puede cumplir el propósito. Sondea la opinión. Pero se trata de sondear la opinión o de construir un derecho. Para construir un derecho, habría que pensar que no es el levantamiento de opinión, sino que la consulta es un mecanismo de participación. ¿Para qué se participa? Para hacer valer un derecho o para tomar parte de las decisiones, ¿no? Entonces el derecho a la consulta ya no puede ser entendido de manera aislada, sino que tiene que ser comprendido dentro de un término más amplio que se dé el derecho a la consulta y al consentimiento se me consulta para llegar a un acuerdo en colectivo. Y eso significaría que si el acuerdo va a ser colectivo respetuoso de las opiniones de las personas y de los grupos implicados, debe de respetar sus condiciones y requisitos de las comunidades. A veces la premura de los proyectos hace que el derecho a de consulta no se tome tan en serio. ¿no ¿Qué decía? los proyectos, o qué se decía con estos proyectos que se están poniendo en marcha. Uno muy sencillo, Guardia Nacional. Ahorita le todo el revestimiento de, de población indígena, ¿no? Pero para ver cómo el derecho de participación es más amplio, pero nosotros va a entrar especificarlo. Pero igual vamos por la analogía, lo concreto. Guardia Nacional. ¿Es necesario generar un mecanismo para combatir la violencia en México? Sí, es evidente que sí. ¿Tenemos un desmadre en este país? Sí. ¿Se puede resolver en cinco meses? Sí. No. No. No. Creo que no, en cinco meses no, pero sí se proponen varias opciones de, de, esta, de apoyo, tanto del pueblo como las personas que formen como... Con el poder, sí, pero hay muchos de poder que no quieren. Es el dicho: no siempre lo gente es lo importante, ¿no? ¿Qué es más importante si preparamos esas políticas? No, que, no me gusta poner, bueno, sí me gusta, pero no en estos espacios porque luego nos abre la discusión por otros temas. Violencia contra las mujeres en el metro. ¿Es útil separar los vagones? Claro que es útil dificulta la agresión no la elimina o sea, tampoco hay que es por el engaño la dificulta y la minora de manera inmediata ¿pero el problema? No. no, entonces habría que ver que a veces por la forma se oculta el contenido y a veces por los tiempos se privilegia la decisión y no el proyecto las comunidades negocian entre ellas acuerdan, se sí. el lleva tiempo ¿no? ¿Por qué? porque trabajan sus proyectos sancionales acá están asambleas asambleas de barras, asambleas locales después gitanales, y escalando se lleva mucho tiempo, el Estado no tiene tiempo el Estado es este, tengo recursos este año si los aplico hago, el, o más bien si me dicen, dicen que sí, los aplico y entonces inversión pública y si no, pues ese dinero lo tengo que repartir en otro lado rápido, quieren o no problema violencia aquí en Guardia Sí, no, vamos a pensarlo, no, ¿y sí o no? Nada de pensarlo, pensarlo a su casa, ¿no? Entonces es un problema de temporalidades y de atención real a las problemáticas. Si eso lo trasladamos a las comunidades, tal vez las comunidades deberían de tener los suficientes elementos para determinar hasta dónde la decisión que van a tomar forma parte de un proceso libre y consciente de un proyecto que van a asumir o simplemente están dejándose llevar por el juego de los espejos. En, coca, en el caso de Coca-Cola, de esta comunidad de Chiapas, es un excelente ejemplo. Les dijeron, a ver, vamos a construir la infraestructura pública que el Estado no ha hecho. Es una comunidad marginada. Imagínense, o sea, una comunidad marginada que les dicen, voy a construir la escuelas, canchas de fútbol, carreteras, supermercados. Claro que la comunidad va a aceptar, es un aliciente positivo que va a haber de manera inmediata.